Breathe, right. Hush. Hola cómo están mis posts finos, como sabrán mi canal está mejorado XD, ya tengo mis expresiones, y de hecho ayer me comí una papaya con leche. Espera. ¿Qué? Sewacaria XD. Bueno este vídeo se tratará de Yu-Gi-Oh! acerca de qué es y cómo se juega. Empecemos con lo básico. ¿Qué es? Es un juego de cartas coleccionables de origen japonés desarrollado y publicado por Konami. Está basado en el juego ficticio de duelo de monstruos creado por el mangaka Kazuki Takashi, ¿cómo se juega? Cada jugador comienza con un número determinado de LP Life Points traducido como puntos de vida. 8000, según las reglas oficiales, y un mazo de cartas llamado deck que debe contener un mínimo de 40 cartas y un máximo de 60, así como la posibilidad de tener un side deck de apoyo entre 0 a 15 cartas y un deck extra entre 0 a 15 cartas. La partida termina si se cumple una de las siguientes condiciones. Los LP de un jugador se reducen a cero, que uno o ambos jugadores no tengan cartas en el deck y deban robar una carta, un jugador se rinde, para esto, se debe colocar la mano encima del deck por 10 segundos, un jugador gana por el efecto de una carta. Ejemplo, Exodia, el prohibido, tablero del destino cuenta atrás final. Se produce un duelo por turnos en el que los jugadores usan cartas que representan monstruos, cartas mágicas y cartas de trampa para combatir a sus adversarios. Los jugadores pueden invocar a los monstruos ya sea en posición de ataque boca arriba vertical o en posición de defensa boca abajo horizontal, y cada monstruo en posición de ataque puede atacar una vez por turno a menos que haya un efecto que designe otra cosa. Tras atacar y destruir con éxito un monstruo del adversario, el jugador del turno puede infligir tanto a los LP del adversario si el ataque de su monstruo es superior al ataque del monstruo adversario en posición de ataque. Si el monstruo atacado está en posición de defensa, se compara el act del monstruo en ataque y la deck del monstruo en defensa. Si el act es superior a la deck lo destruye pero sin infligir daño al adversario, a menos que el efecto de alguna carta permita infligir la diferencia entre la deck del monstruo destruido y el act del monstruo que lo destruyó fases de un turno de la fase Durante esta fase se debe tomar una carta de la parte superior de tu deck y ponerla en la mano excepto en el primer turno desde el 14 de julio de 2014 en el TCG. Esto se llama robar, y si no puedes hacerlo por no haber más cartas en tu mazo pierdes el duelo. Estando mi fase algunos efectos de cartas se activan específicamente en esta fase. Además, los costes de mantenimiento aquellos que permiten conservar una carta en el campo y otros similares se pagan en esta fase. Mei Fase 1. Durante esta fase es donde se puede invocar monstruos, cambiar las posiciones de batalla de los monstruos y activar o colocar cartas mágicas barra de trampa. Battle de fase durante esta fase se puede atacar con los monstruos al adversario. May Fase 2. Durante esta fase se puede hacer todo lo mismo que en la May Fase 1. En fase. Es el final del turno, y en ella puede que se tenga que realizar acciones tales como pagar un coste. En esta fase generalmente terminan efectos con duración finita, y también se debe descartar hasta el límite del tamaño de la mano normalmente, un jugador solo puede quedarse con no más de 6 cartas en la mano al finalizar su turno. Tipos de cartas. Monstruos Las cartas de monstruos son el tipo de carta con el cual el jugador ataca y trata con ello reducir los LP puntos de vida de su adversario 7 Todo monstruo tiene puntos de adquidez, y posee un atributo de los 7 existentes. Agua, Fuego, Luz, Oscuridad, Tierra, Viento y Divinidad. Estos se muestran en la carta, un tipo y un nivel, representado en cantidad de estrellas. Cartas mágicas estas son las cartas que se pueden jugar ya sea desde la mano, o colocándolas en el campo para su uso posterior. Pueden o bien elevar el ataque barra defensa de tus monstruos, destruir otras cartas, aumentar los life points, etc. Cartas de trampa. Las cartas de trampa son cartas de color púrpura que tienen efectos diferentes y tienen como objetivo dificultar al adversario o facilitar al jugador que la posee. Todas las cartas de trampa deben primero colocarse en el campo para su activación y tienen velocidad de hechizo 2 a excepción de las trampas de contraefecto. Adiós xdddddd. No se olviden de suscribirse y darle like.